amigos amigas este como están espero que estén bien eh, hoy voy a hacer un tutorial de cómo eh, colocar las alertas en las transmisiones en vivo que aparezcan aquí a un ladito de su pantalla porque si ustedes quieran colocarlo ¿sí? bien vamos a iniciar para eso vamos a necesitar un navegador ¿Ah? listo en el navegador van a colocar eh, siguiente ruta streamlabs bueno aquí ya lo tengo la dirección es streamlabs.com. Una vez que ustedes lo abran, se registran con su página web. O digo, perdón, con su página de Facebook, su fanpage. Y pues ya aquí van a, a ustedes a iniciar sesión. Y así les va a aparecer. ¿Sí? Entonces van a ir a la opción alertas. En alertas, le van a dar aquí en click to show. Van a copiar este enlace, este HTTPS ¿sí? y pues posteriormente se van a OBS en OBS van a agregar una nueva fuente, un navegador en opción navegador pues aquí lo renombran lo ponemos eh, alertas alertas aceptar y ¿Sí? aquí van a a copiar el la dirección url que acabamos de copiar aquí la pegan ¿Sí? aquí van a eliminar esto que sale de aquí de css css perdón y ¿Sí? nos regresamos a navegador web y ¿Sí? ahora nos vamos a follows sí, nos vamos hasta mero abajo le damos open alert aquí le vamos a decir agregar bueno en esta, en esta opción ustedes pueden este colocar en traducirlo en español si sí. Sí, no lo entienden igual que yo ¿verdad? entonces tenemos agregar una variación con la configuración actual le damos clic ahí, nos vamos también abajo, le decimos habilitar html y css, lo habilitamos, seleccionamos la opción de CSS, copiamos todo este texto, también abajo todo, le damos copiar ¿Sí? y nos regresamos a OBS. Y aquí en cs vamos a ver déjenme cambiar la pantalla. Y bueno, nosotros regresamos a OBS. y abajo donde dice CSS SS personalizado aquí vamos a pegar ese código. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Esta ventanita ustedes la van a colocar pues donde ustedes se acomoden. Entonces. Vamos a hacer esta pequeña Y esta la vamos a colocar aquí sí Entonces aquí les va a aparecer Todas las alertas Vamos a hacer una prueba Empezamos aquí Y aquí le dicen salvar ¿Sí? bueno Vamos a hacer una prueba Aquí cuando alguien le dé Seguir o me, más bien me gusta ¿sí? Les va a aparecer esta imagen Con el nombre de la persona que le dio like o más bien que le dio me gusta y este texto es el que sale a un ladito del nombre ¿Sí? vamos a ver prueba de seguimiento le damos clic aquí para hacer una prueba que me ver si aparece le hago la transición aquí listo entonces si yo le doy clic ahí de nuevo prueba de seguimiento les debe de aparecer ¿Sí? este es mi nombre y el texto que estaba a un ladito y pues así este ustedes si quieren eh, colocarlo en otra en otra pantalla como en esta dependiendo de la escena en que estén pues eh, únicamente le dan en copiar Vamos, copiar filtro o copiar más bien le van aquí a pantalla completa y pues lo pegamos aquí le decimos pegar referencia ¿Sí? entonces aquí le vamos le voy a dar clic a ver qué aparece prueba de seguimiento y les aparece también en esta ventana. Y pues este pues ya lo pueden acomodar donde ustedes quieran. Bueno espero les haya gustado el tutorial. este Denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima.